vamos a aprender a crear los estados, es decir, eh, imágenes para los estados, sea de historia o sea eh, los posts para nuestras redes sociales, es importante que en la imagen proyecten un poco de lo que es su marca y también puedan proyectar qué beneficios o qué características tienen lo, los productos que van a vender o que van a ofrecer, puede ser por fotografía o si tienen la forma de tener un video del producto, es mucho más llamativo para el cliente final ver un video porque pueden ver como más de cerca las características. En este momento la vamos a hacer con fotografía. Escogimos la marca. vámonos con pijamas. Entonces podemos ver, por ejemplo, estas pijamas. 399. 90 Entonces le damos descargar y descargar luego nos vamos para la aplicación que vamos a utilizar existen diferentes aplicaciones todas con el mismo propósito en el mercado hay muchas estas son las que utilizo después del vídeo les voy a dejar el link de algunas que utilizo eh, vámonos con esta le damos en plantillas acá en fotos escogemos cuántas fotos vamos a utilizar en este caso dos y escogemos el tamaño si es cuadrado para post de redes sociales o si es historia Cogemos historia podemos escoger un tema por ejemplo día de la madre y seleccionamos esta entonces acá nos aparece en la parte inferior un más con ese más podemos eh, poner fotos textos stickers, fondos, dibujar o buscar en la red fotos. Entonces pongámosle fotos. Seleccionamos las dos últimas fotos que acabamos de bajar. La podemos cuadrar si nos quedó muy. Podemos si ampliar o poner pequeñas. Podemos cambiar tocándolas. Y seleccionando el otro espacio, podemos intercambiar las fotos. Podemos quitar este texto llevándolo hasta la papelera. Podemos agregar el logo que hicimos. Lo tengo descargado, este fondito blanco, que nos quede como con transparencia. Lo podemos ubicar, por ejemplo, acá en esta esquina. Bueno mucho cuidado cuando tocan las fotos porque si le va la foto para el espacio entonces acá lo ponemos sin tocar la fotografía eso entonces acá ya nos quedó el loquito podemos poner un sticker Acá hay un montón de stickers que pueden seleccionar. Estos son pagos. Bueno, solo pueden usar estos los iniciales, que los demás sí son pagos. Entonces le podemos poner, por ejemplo, Love. lo selecciono y lo pones pequeño, entonces eh, podemos poner un texto, ejemplo, si desean como el precio. Entonces, ¿qué valían? $39,990 Entonces, vale $39,990 más los $10,900 que cuesta el envío a todo Colombia sea por eh, serviente o coordinadora Entonces, cuesta eh, $50,890 $50,000 890 Entonces, 50 mil 890 que le podemos dar como alineación aunque que no es importante si quieren el precio acá más bajito y acá le vamos a poner lo más importante que tenemos que es paga al recibir recalcar al cliente los beneficios que tiene con comprar con nosotros entonces paga al recibir o envío gratis o como lo quieran pues que le quieran resaltar entonces eh, podemos seleccionar Dale a editar si queremos poner otro tipo de letra. Manejemos este y lo manejamos de forma más seria, y tan loco, una más delgada, pues eso no peor. Entonces, pongámosle la que estamos manejando. Listo. Entonces ahí nos quedó. Ya si le queremos cambiar, por ejemplo, el color. Luego a dejamos editar. Podemos poner... Una etiqueta con un fondo No sé si alcanzan a ver Como el fondito que les pone En este caso no le voy a poner etiqueta O podemos cambiarle el colorcito a la letra bueno, entonces acá tenemos como una muestrica de lo que podemos utilizar, entonces le damos listo y ya nos quedó nuestra post realizada, ya la guardamos, vamos a cerrar los anuncios o la podemos directamente enviar a nuestro estado. No le pusimos fondo antes por acá o negra. a mm, damosle un fondo. Tomar agua. Puede ser. Mm. Por ejemplo, este fondo, tenemos nuevamente listo y lo podemos enviar directamente al estado, al WhatsApp. Entonces, así nos queda nuestra publicación con dos imágenes.